Bienvenidos a PASI, hoy en clase de matemática discreta vamos a dar las ecuaciones biofánticas que es un apartado que se da en matemática discreta y que nunca la hemos visto ya que estamos en la universidad, pues nos tienen que dar cosas nuevas y bueno, parece un poco complicado porque a simple vista solo tenemos una ecuación con dos incógnitas entonces no sabemos cómo resolverla si no nos explican su metodología ¿vale? entonces vamos a empezar primeramente nos damos cuenta que una ecuación diofántica, como he dicho, tiene dos variables, x y eh, y tres mmm, parámetros, ¿vale? Entonces, eh, primeramente tenemos que saber que las ecuaciones diofánticas eh, se dan con, con el conjunto de los números enteros. Es decir, que A, B y C pertenecen a, al conjunto de los números enteros, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso, 14x más 18y es igual a 2, en el conjunto de los números naturales no tendría solución, ya que simplemente, si tú tienes 14 y tienes 18, nunca vas a llegar a 2 porque ya te has pasado. Entonces, estos dos, en este caso, tendrían que ser números negativos. Por eso es el conjunto de los números enteros. Entonces, para explicar eh, cómo se soluciona, esta, o sea, cómo se, cómo se resuelve esta ecuación, tenemos que ir por una serie de pasos. Entonces, primeramente, tenemos que saber cuándo tiene solución, porque no siempre tiene solución. Entonces, ¿cuándo podemos resolverla? Pues, eh, a esta ecuación ax más bi igual a c va a tener soluciones enteras, sí y solo sí. Esto significa sí y solo sí. Soluciones enteras, sí, solo si sí, el máximo común divisor de a y b divide a c, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos una ecuación diofántica como esta y su máximo común divisor de los parámetros a y b no divide a c, entonces ya hemos acabado el ejercicio, ya podemos decir que eso no va a tener solución, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que tener soluciones enteras. Ese es muy importante. Entonces una vez que nosotros ya sabemos que el máximo común divisor divide a c, pues empezamos y os voy a decir eh, cómo llegar a estas fórmulas. Entonces, si d que es igual al máximo común divisor de a y b, entonces d divide a, a y d divide a b. ¿Está claro, no? Si tenemos dos números y d es el máximo común divisor de esos dos, pues d va a dividir a dividir a, a y va a dividir a b. Y como, dicho, como hemos dicho en un principio, este máximo común divisor tiene que dividir a C también. Y entonces D también va a dividir a C, porque hemos dicho que para que tenga solución entera, D tiene que dividir a C. Bien, entonces si D divide a C y nosotros tenemos que C es igual a, a, este, a este otro lado, pues vamos a tener que D también va a dividir a X más B. ¿Vale? Entonces nosotros seguimos ahora y volvemos con que si D es el máximo común divisor de A y B y ese D propio divide a C, pues entonces por, la, por divisibilidad, que nosotros también hemos grabado un vídeo, eh, C va a ser igual a K por D, para todo. O sea, para todo. ¿no? Para algún K perteneciente a los enteros. Es decir, si nosotros tenemos 4 que divida 12, pues 12 va a ser igual a un K por 4. En este caso, K es igual a 3. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir. Hemos dicho que C, entonces, es igual a K por D. ¿Vale? Y por el teorema de Bezou, nosotros sabemos que D va a ser igual a... AS más BT el teorema de Bezout, aquí os dejo el link del vídeo que nosotros hicimos entonces si nosotros tenemos que D va a ser igual a AS más BT y tenemos aquí D pues vamos a sustituir y nos queda entonces que C va a ser igual a K por D y va a ser igual a K por AS K, como la falta más BT yo me acuerdo de K que es un refresco y BTK ¿ga? Entonces aquí tenemos nuestra fórmula para saber cuál es cuál es C. Si nosotros nos fijamos aquí arriba, tenemos la C y aquí abajo también tenemos la C. Nos dice que C va a ser igual a lo que tenemos aquí y aquí C a lo que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí tenemos la A y aquí tenemos la B. Entonces I va a ser esto, ¿no? Y X pues va a ser KS, ¿no? Entonces tenemos que X sub 0 va a ser igual a KS y Y sub 0 va a ser igual a K por T. ¿Vale? Y estas dos primeras soluciones serían una solución particular de esta ecuación diofántica que nosotros tenemos aquí. Tenéis que quedaros con esta fórmula para empezar a resolver la ecuación diofántica, ¿vale? x sub cero va a ser igual a ks y y sub cero va a ser igual a kt. ¿Y cuál... qué va a ser k? Pues k va a ser igual a c partido de. O sea que nosotros aquí en realidad quitamos la k y ponemos c por s partido de y aquí ponemos c por t partido de. ¿Vale? Estas son las dos primeras fórmulas que nosotros tenemos que aprender para resolver la ecuación alfántica pues voy a borrar y vamos a seguir con el proceso para Muy bien. el resto de soluciones viene dado por la siguiente fórmula es decir que todos los x que existen va a ser igual a x sub 0 que tenemos aquí más b partido de que es el máximo común divisor por n y que es n n va a ser un entero que va a ser desde 1 hasta el infinito es decir todos los resultados que nosotros, mmm, o sea, todos los números que nosotros vayamos aumentando en el conjunto de los números enteros, es decir, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, nosotros vamos a tener una solución distinta para nuestra ecuación diofántica. ¿Y cómo demostramos eso? Pues, nosotros tenemos que ax más b es igual a c, ¿vale? Y entonces nosotros tenemos, perdón, voy a en el otro lado, nosotros tenemos a por X sub 0 más B. D. Por n más B. Simplemente lo que estoy haciendo es sustituir x sub 0 menos A. he eh, sustituido la x por lo que viene aquí y la y por lo que viene aquí. Entonces, nosotros ahora eh, vamos a, a seguir haciendo los, los siguientes pasos y tenemos a x sub 0 más a de e. Y aquí tenemos más b y sub 0 menos a b partido de y seguimos entonces nosotros tenemos aquí a x sub 0 más y sub 0 y aquí esta, esta suma con esta recta se van y nos queda que ax sub 0 más y sub 0 va a ser igual a c y es cierto, pues sí, porque ax sub 0 y y sub 0 los pues tenemos aquí son una ecuación particular de esta ecuación diofántica. Es decir, que para x sub cero y y sub cero se va a cumplir la igualdad. Entonces ahora vamos a poner un ejemplo. Pues bien, nosotros tenemos esta ecuación diofántica que nos piden que calculemos eh, la solución particular y el resto de soluciones. ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es comprobar si el máximo común divisor de 14 y 18 pues, va a dividir a 2. Entonces vamos a ello, eh, vamos a hacer con, por el algoritmo de Euclides, tenemos 1 y aquí 4. Entonces tenemos que 18 va a ser igual a 14 por 1 más 4. Y ahora hacemos 14 entre 4. Y tenemos que 14 va a ser igual a 4 por 3 más 2. Y ahora 4 entre 2 y nos da 0. Tenemos que 4 va a ser igual a 2 por 2 más 0. Como el, el resto anterior a 0 es 2, pues este va a ser nuestro máximo común divisor de 18 y 14. Y como eh, 2 es el máximo común divisor de 18 y 14 y 2 divida 2, pues nosotros vamos a tener soluciones enteras para esta ecuación de vale Es decir, que vamos a poder resolverla. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, pues, va a ser eh, buscar el teorema de Bezout. Es decir, que el máximo común divisor sea igual a esta suma, ¿vale? Pues vamos a ello. Entonces tenemos que 2 va a ser igual a 14 por 1 más 4 por menos 3, ¿Vale? Y ahora aquí tenemos otro resto que va a ser 4 va a ser igual a 18 por 1 más 14 por menos 1. Entonces este 4 lo sustituimos aquí y nos quedaría que esto va a ser igual a 14 por 1 más el 4 en lo que vamos a sustituir. Entonces ponemos 18 por 1 más 14 por menos 1 y todo multiplicado por menos 3. ¿Vale? Y ahora el menos 3 va a multiplicar estos paréntesis. Entonces aquí tenemos 14 por 1 más 18 por menos 3 más 14 por 3. Sumamos los paréntesis. 14 por 4 más 18 por menos 3. Y esto hemos dicho que siempre va a ser igual a 2. ¿Vale? Entonces aquí nosotros tenemos nuestro teorema de Bezout aplicado a cuando el máximo común divisor vale Aquí tenemos en el 4 nuestra S y aquí tenemos nuestra D. ¿Vale? Aquí vamos a poner S igual a 4 y T igual a menos 3. Y seguimos con el siguiente paso. Pues bien, aquí hemos dicho que x sub 0 va a ser igual a c por s partido de c es 2, s es 4 y partido el máximo común divisor que en este caso es 2. Entonces x sub 0 va a ser igual a 4 y sub 0 pues, va a ser igual a c por t, 2 por menos 3 partido 2, entonces es igual a menos 3. Esta es una solución primera de la ecuación diofántica que nosotros tenemos aquí. Que si os fijáis, en realidad, en este caso, es la que corresponde al teorema de Bezout. Si nosotros ponemos eh, 14 por 4 y 18 por menos 3, pues nos va a dar 2. Que es lo que ya sabíamos en un principio antes de aplicar la fórmula. Entonces, x sub 0 igual a 4 y sub 0 igual a, a menos 3 y ahora el siguiente paso pues sería calcular todas las soluciones restantes entonces ponemos x es igual a x sub 0 más b 18 partido d por n y x y perdón va a ser igual a menos 3 menos a 14 entre 2 por n y esto nos da 4 más 9n y esto nos da menos 3 menos 7n ¿Qué nos quiere decir eso? Pues nosotros vamos aumentando a n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito y nos da todas las soluciones que van a cumplir esto. Entonces, Vamos a probarlo para n igual a 2, y nos da 4 más 18, pues 22. Y menos 3 menos 14, menos 17. Entonces sustituimos el 22 aquí, y aquí el, 10, el menos 17. a ver qué nos da. 14 por 22, 4 por 2, 8, 4 por 2, 8, 1 por 2, 2, y 1 por 2, 2, 8, 10, 308, ya 18 por 17, Como es 18 por menos 17, se le cambia el signo y aquí veis 308 menos 306, pues es igual a 2. Pues ahí tenéis la solución de la ecuación diofántica que la voy a poner otra vez. Tenemos x sub 0 igual a 4, y sub 0 igual a menos 3, x va a ser igual a 4 más 9n y y va a ser igual a menos 3 menos 7 Espero que hayáis entendido Cómo funcionan las ecuaciones diofánticas Y nos van a servir para otro vídeo Que ya explicaré en qué consiste ¿Vale? Si tenéis alguna duda Pues ya sabéis que podéis preguntar en cualquier lado En Youtube, Twitter, Facebook Incluso en el foro ¿Vale? Pues nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!